Muchísimas gracias, Amado, y a todo el equipo. Mire, nosotros queremos, eh, quiero poner algunos videos, mientras voy haciendo el comentario, de algunas circunstancias que se presentaron en el fin de semana, ayer no pude hacerlo, y acá en San Francisco de Macorís. Eh, hemos venido eh, planteando el tema, el discurso, de el supuesto estado de emergencia que vive la República Dominicana y el proceso electoral que tenemos para el 5 de julio. Por eso hemos estado abogando desde el principio que nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia pensar en una suspensión de elecciones, en no asistir a dar nuestro o a ejercer nuestro derecho al voto, siempre y cuando las condiciones o circunstancias lo permitan, claro está. Bien, vemos que la gente está los fines de semana en el día a día en la normalidad. El COVID o el coronavirus lo tenemos, es una realidad. Es un tema de salud muy delicado el que vive no solo la República Dominicana, sino el mundo. También nosotros tenemos eh, un proceso electoral extraordinario. Venimos desde octubre, señores, eh, con una ardua eh, presión electoral en todos los sentidos. Presión económica por el gasto que ha conllevado la misma. La situación de tensión que se vive por el tema de salud. Pero planteadas estas situaciones que nosotros vivimos como país tema electoral, salud, coronavirus, suspensión de los procesos electorales, inversiones millonarias en el mismo. Vemos que los ciudadanos están haciendo la vida normalmente. La cotidianidad nos ha arropado, o sea, estamos en las labores, estamos haciendo nuestras diligencias, está todo prácticamente normal. Por eso siempre he dicho, siempre he dicho que nosotros no podemos en lo particular, llevar un mensaje que no sea el de ejercer el derecho y de tratar de que la abstención para este 5 de julio sea la menor posible. Me da mucha pena y mucho pesar cuando veo ciudadanos, cuando veo ciudadanos que dicen, no, yo no voy a votar porque eh, yo no soy político, no, yo no voy a votar porque son todos iguales, no, yo no voy a votar por esto o aquello. Eh, ciertamente pienso que nosotros tenemos un compromiso muy muy importante de elegir a quienes nos representen de elegir a las personas que nosotros entendamos que sean las más idóneas para dirigir las arcas del estado para dirigir las diferentes instituciones en este caso a nivel congresual y presidencial tenemos algunos videos ahí eh, de que quiero hacerles ver a la gente que aquí todo o todos estamos normal Estamos en las calles, estamos tomando, estamos yendo al salón, estamos yendo al banco, estamos yendo a la barbería. Mira, eso es en una tienda comercial eh, en Santo Domingo, muy reconocida. Entonces, para comprar utensilios, para comprar cosas del hogar, para comprar eh, feferes, como diría mi abuela, eh, sí podemos hacerlo. Señores, mira el tumulto de gente que está haciendo vida normal y que está haciendo compra en los establecimientos. Yo me pregunto y le pregunto a quienes tienen el discurso de que, no, que yo no voy a votar porque después me contagio. Pero en esos lugares no hay contagio. Y si usted tiene su mascarilla y mantiene la distancia, es muy difícil, pues, podernos nosotros contraer o contaminar con el virus. Tenemos otras imágenes del fin de semana. Entonces, ante todo esto, el mensaje que quiero dejar acá es que hay que hacer que las elecciones sean realizadas de la mejor forma posible. Nosotros debemos determinar, Dios mediante, para este 5 de julio. Creo que ya el país, los ciudadanos, el gasto económico, el mismo coronavirus, no soporta que nosotros debamos volver a una segunda vuelta. Mientras mayor, mientras mayor cantidad de ciudadanos vayan a ejercer su derecho, más rápido salimos de todo esto. Mientras eh, menor sea la abstención, mientras menor sean las personas que no vayan a votar Hay algunos que tienen condiciones de salud, que ciertamente sería muy riesgoso ir a las urnas Pero el que está en sus condiciones óptimas de salud Señores, vamos a dirigirnos todos a elegir eh, pues nuestros candidatos Mire, Esto es en Santo Domingo, señores, mire cómo está el tumulto eso es normal, eso es natural. Y posiblemente ¿Y nosotros... ¿Dónde es eso? Eh, tengo el dato por aquí. Echamos en el video Porque que te mandé, lo dice. en el malecón los domingos se junta un... Eh, sí, si no, ese, era, ese no es en el malecón. Ahí supuestamente se estaba grabando un video, según la nota. Pero lo que quiero decir es sobre esto. Vamos a ver si tenemos la locación acá. Eh, bueno, lo que quiero decir sobre la nota es Que si posiblemente le preguntamos a esos ciudadanos Fuera de ahí, de ese ambiente ¿Usted va a votar este 5 de julio? Te dicen, no, porque yo no me voy a contagiar mm. No, porque yo no, no me voy a agrupar con gente O sea, es a ese comportamiento que nosotros nos referimos Y a la gente debe de entender en los, Es en Santo Domingo, en los trinitarios Nos dice el, chamo en el video en la información que mandamos O sea, es lo que nosotros queremos plantear acá Es lo que nosotros... Mira, mira. Queremos hacerle entender. Esto es acá en San Francisco, señores, eso es en la perestroika todos conocen este, esta zona de acá. ¿Dónde y, es eso? En la famosa perestroika hoy ah, el colmado que está en la esquina, en la pere, ahí vimos reconocidas figuras de acá de San Francisco. Entonces, eh, nosotros nos preguntamos, y le preguntamos al Ministro de Salud Pública, y al comité de alto nivel que está dirigiendo y trabajando para que la pandemia pues nos afecte de la menor forma posible. O sea, ciertamente las autoridades policiales no ven esto o no tienen la capacidad de resolver o evitar más bien que la gente se acumule a ese nivel. O sea, ¿para qué es el estado de emergencia? Yo le pregunto al señor presidente. ¿Para qué es el estado de emergencia, señor ministro de Salud Pública? Eh, había más imágenes ahí. O sea, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo para combatir el COVID? Gracias. Solo evitar que a las 8 de la noche la gente se tranque. Pero si hacemos todo de manera normal en el día, y no solo me refiero a la parte laboral, me refiero a esas imágenes donde la gente está como si nada. ¿Qué vamos nosotros a hacer para evitar el COVID? Entonces, cuando tú pones estas dos situaciones de un supuesto estado de emergencia, una supuesta no apertura a una tercera fase porque hay que evitar el coronavirus, pero entonces nosotros tenemos esta realidad que es la de los ciudadanos haciendo y deshaciendo en las calles y tú te preguntas ¿de qué sirve? ¿de qué sirve venderle un mensaje a la población de que estamos en un estado de emergencia? Y aquí ni se habla de estado de emergencia, solo a nivel gubernamental sabemos que el gobierno tiene las condiciones propias de lo que es un estado de excepción. Pero más allá de ahí, no. Nosotros escuchábamos a un ministro hace unos días que cambió el discurso, o no ha vuelto a hablar o dijo que si terminaba el estado de emergencia, pues entonces utilizaría un aspecto de la ley o la ley 47, no recuerdo, ¿tú recuerdas ya la ley? La ley 42-01, que entonces lo que decía Francia ah, pero entonces no se necesitaba un estado de emergencia porque él podía, él podía tomar medidas pero sin la necesidad del estado de emergencia. Yo creo que él pueda limitar la, el, el derecho al tránsito. Es posible que esa sede, pues no la conozco a profundidad, no, pero entonces. No, no puede. El no al no se, ajá, que no se puede. Es fundamental fundamental solamente, y... solamente En el estado de emergencia. Ley. Solamente puede. Ese, eso ese podría ser lo único que se está dando en el estado de emergencia. O sea, pero luego de las 8 de la noche. Cuando tú tienes toda esta gente haciendo todo durante el día. No logro entender y se va a terminar el COVID, se van a terminar las elecciones, se va a terminar el estado de emergencia y no lo particular, no voy a terminar de entender qué se hizo al final de esta, eh, que tampoco sabemos el pico, aquí no se sabe nada, aquí solamente se sabe que se están haciendo más pruebas y que hay más infectados, cierro diciendo. O sea, no logro entender en qué consiste toda esta alarma y estas supuestas medidas que se buscan lograr, señores, señores. Mire cómo está la gente, mire cómo están los ciudadanos. Vaya a votar el 5 Vaya a votar este 5 de julio. Que en el salón, en la peluquería, en la tienda de celulares, en todas partes, en el supermercado, el banco, usted tiene la misma posibilidad, eh, si se cuida y se protege, de no contagiarse que usted yendo a emitir su voto en las elecciones. Bien. Gracias, Gracias. Eh, Carolina, por tu comentario. Ha sido constante con esa posición. Claro. Tenemos una bueno, llamadita. Ok, vamos a la llamada y luego vamos, vamos a hacer el tenemos nos... Buenos días. Muy bueno. Carolina, como tú estás diciendo de eso del toque de queda, que yo vivo en la Castellana y a las 10 de la noche, era otra noche, tuve los motores pasando. Eh, y carne esto como que no hay nada y era salsa o oyes una música no sé por dónde si por la minoría, por la nueve por la no sé, pero una música ve que no a eh, domingo fin de semana que se lo, que le lleve en Entonces, la castellana es que usted, usted dice llega? amiga sí pero esta yo la vivo ahí, por ahí. ¿Dónde estoy en, la castellana? en la castellana cerca de los transformadores porque yo somos vecinos. Sí. Porque yo vivo en la principal número 6. Ah, yo vivo por ahí en la calle L, pero yo no escucho no. esos motores, muy difícil. Eh, pero de... yo vivo en la principal, oíste. Sí, pero la doña no va a llamar, tú oíste? sabes para Bueno, pues, va, va, ¿no? vamos a hacer lo siguiente, esta noche yo voy a salir a grabar a las 10. Ella dice sí más sí, no, no no no los, los, los fines de semana y ayer nos llamaron Todos los pero se los fines de semana. Y ayer nos escribieron y noche, también la Do... música. Sí, pero te que tú sabes que como tú tienes tu diarrea y tu cosa, que tienes que comprar los motiles no, no quiere entender. Anda, Ay, diablo, acá. doña, ¿por qué? Yo, pero ¿qué fue? Ella, ella me acaba de desafiar. Hoy a las 10 de la noche yo voy a salir y a las 11 a grabar. ¿Por qué resaltó la calle. Más los fines de el semana? El fin de semana, cuando quiera. El fin yo salgo de la semana sal. Y ayer nos escribieron. Cuando también. quiera, yo lo estoy diciendo, mi Wi-Wi. Mira lo que pasa cuando. No, y esa es una calle que el, no el ruido baja. La tuya, ruido no baja. baja. La, lo, el, no, yo el voy a salir. De sí, pero si hay toque gama. de queda el se supone que noche, no deberían. Acuérdate, Jerian, que lunes. tú saliste un fin de semana aquí y, y no viste a nadie, pero entonces al otro día vimos. No, el fin de nos semana, no, no, estamos hablando del toque de queda. Del toque de queda. Estamos luego del toque de queda. Yo voy de a salir queda. este fin de semana a grabar en la noche. Y yo atención pregunto, policía, que anoche me viraron. Pero no. es eh. Sí, ahí hey, se me tiran, pero me detienen. Eh, no, por cierto, eh un buen trato de la policía. bueno.